Hola, hola, buenos a todos, aquí Sobar comentando un día más por la taberna Y hoy vamos a nuestro maravilloso, fantástico, domingo de Blood Bowl Vamos a ello, estamos en la segunda ronda de la Copa de Caos, ¿vale? Que es un torneo eliminatorio de Bracket Y estamos subiendo de momento, si es la segunda ronda, si no me equivoco ¿Esto qué será? ¿Cuartos? Sí, ¿cuartos? Ah, no, mentira, estos es 16 avos Cuartos, octavos... Ah, no, cuartos, semis y final Vale, pues nada, vamos a ello Ya tenemos todo subido, que lo preparamos en el capítulo anterior Y nos vamos a empezar el partido Jugamos contra un en equipo Goblin Tampoco debería preocuparnos Nada, no tenemos dinero para meter Vale, siguiente Dios, os han puesto todo esto Se han dejado la pasta, ¿eh? Uf. Ready, steady Bowl. Vale Vamos para adelante. A ver cómo sale esto No deberíamos tener Complicaciones más allá A ver Haciendo recapitulación de las jornadas que ya llevamos De los partidos que ya hemos jugado En el torneo anterior y demás Yo creo que contra Goblins No vamos a tener problema alguno Vale Vamos, adelante, vamos a darnos introducciones. Vale, este es el cuadro estrella Que es bombardero, nosotros nos llevamos. Vale. A ver. Ah, está eligiendo el otro. Vale, defendemos nosotros. Vale, todos colocados en su sitio. A ver, 4 de 6, 7 de 16. 7. 15. 9. Vale, entonces está. Bueno, es que acabo antes mirando el reserva. Ocho. Uh. Por este de 4. Vale, perfecto. Pues nada, ya está todo apañado. 9, este es el fuerte. Que tienen mantenerse firme. Vale. Ok, vamos para adelante. Valida configuración. Estamos listos. Uf, el fanático, qué asco, tú. Venga ahí. Y... Desplegar de nuevo cualquier otra defensa legal. Eh, sinceramente me da igual. Sí, porque este lo tengo que aguantar aquí. Va, vamos a dejarlo así. Da igual. Está muy bien. Vale, atacan ellos. Uff. Uf. Eh, vale, vamos a hacer no hacer nada Y que nos empuje y ya está Vale Es que es muy bárbaro O sea, tiene 7 de fuerza Es una burrada No hubiera ido mal Dentro de lo que cabe Una máquina Porque, o sea, la máquina de guerra Enana Te puede contestar fácil al fanático ¿Sabes? Si hubiera sacado esta defensa de aquí Metes la, bueno, te da igual porque no me la ha tocado Sí que te da la opción de poder contestarle a la, a la Al fanático y, y lo puedes placar Decentemente abusando las defensas y demás Te puedes colocar bien, pero Buah, Y tiene la bola No sé por qué usan el Jäggerna Donde estando a melee, literalmente Uf. Vale Al pozo Vale Derribado Ya está, ¿no? Ah, bueno Precisión escurridizo. ¿Qué me dices? Fuah Estamos todos en el suelo, tú Vale Arriba, sí Buah, aquí hay mucho hueco Es que también depende del fanático No me voy a levantar por lo menos para meter presencia, pero no me mola. Agallas... Venga, vamos a tirar agallas. Vale. Oh, muy bien, muy bien, muy bien. Vale, aquí. Toma ahí. Vale, nada. Oh, bien, vale, aturdido. Ok, vamos a movilizarnos. Vale, vamos a plantar hasta aquí. Sí... Y vamos a sacar este para aquí atrás Es que es eso, o sea, toque... hasta que no esté claro que... En qué zona quieren jugar ellos Yo no me puedo decantar la defensa Y está claro, ¿no? Eso es un problema, pero... A ver, este hombrecillo tiene 5 de fuerza Aquí llegamos, son dos rojos, eso está feo Y es que no me quiero acercar aquí tampoco esto es imposible eh, Vale, vamos a echar esta defensa un poquito para atrás Por ganar Distancia Vale, vamos a aplacar aquí Y repartimos un poquito Metemos presión No creo que, aunque sea un... Vale, está bien Aquí Y me quedo Toma ahí eh, Venga, al suelo Vale, y bueno, podemos volver Vale, vamos a volver un poquito Vale, está bien, está bien Que no se quede comprometido ni nada Vale A ver, ¿a dónde vas? Vale, lado izquierdo Pues ya podemos ir rotando un poquito Todo el mundo hacia esta zona, me parece bien Voy a tener, voy a tener que tirar con el matatrolls aquí Para desatascar, a ver si puedo tumbar el fanático Uf. Date quieto, niño. Date quieto, niño. Uf. ¿Más? No. Vale. Uf, menos mal. Sí, pero claro. O sea, mira dónde me lo ha dejado, ¿sabes? Oh, con la motosierra, cuidado. ¿No ha usado la motosierra? Sí, ha usado la motosierra, cabrón. ¡Árbitro! ¡Árbitro! Vale, muy estúpido. Solidario. Bien, bien, bien, bien. Bien. I've seen vale O sea, ya está bien escorado Hacia este lado ¿Otra bola? ¿En serio? Y encima aturdido ¡Lesionado! ¿What? Sin efecto a largo plazo Y me tumba este Arro ¡Qué barbaridad! Vale, a ver, está claro que tengo que acudir aquí Vale, voy a tirar este primero Seguido, sí, vale, lo necesito Pero es que ahora me voy a poner un compromiso brutal Pero muchísimo Buah, lleva hacia. No, no, no, no, esto es súper malo Encima tiene esquiva Que va, que va, que va Fatal O sea, este movimiento es malísimo Porque es que este no me lo puedo quitar Ni de milagro Y es que estamos todos aquí en melee Vale Voy a venir con este, aquí estamos bien, Sí, son dos dados, vale, me parece correcto, ambos derribados, si sí, yo me caigo, esto no está bien para nosotros, eh, vale, vamos a sacarle aquí, vamos a, vale, nos quedamos, sí, apretar un poquito aquí, vale, esto está bien, vale, tiene que esquivar, ah, me quedo Vale, y nosotros nos hemos desatascado un poco Vale, vamos a acudir aquí Porque necesitamos acudir aquí Y claro, ¿ahora qué hago? Me juego a moverme aquí Y me juego la esquiva Es que me quedo en una posición malísima Pero en todos los aspectos Ya este hombre que corre, que es el blitzer, lo voy a necesitar Porque tiene más movimiento que el resto Vale, vamos a jugarnos la esquiva con este defensa Vamos a ubicarnos aquí 50%, tenemos segunda tirada Vale, está bien Uf. Vale, y este Claro, pero me quedo súper desubicado Porque cruzar por aquí es jugarse dos esquivas pues salgo de la zona de defensa, vuelvo a entrar. Porque tengo el blitzer aquí. Uf. Vale, pues vamos a venirnos para acá. Bien, 50% éxito. Vale. Vale. Estamos muy feos. Eh, ya que estamos, podemos mover este aquí. Ah, no. No me tengo que jugar esquivas. Oh, perfecto. Vale, vale, vale, vale. Mejor. Iniciamos turno. Vale Estamos en tensión Venga, hombre Venga, hombre Venga, hombre Bueno, menos mal que tiene defender Y así no le sigue Vale, el troll se pone de pie Me placa este y aquí hay un boquete Buah Vale Vale ¿Qué? Estamos, si los dos matatroles, al arranque de la primera parte, ¿eh? Los goblins, 83%. Oh. Vale. Buf. Vale, es un avance. Vamos limpiando gente. Cambio de posesión. Vale. Menuda tesitura. Claro, no tengo agallas, no... Uf. No, esto es estúpido. Ahondado Me la juego. Ya ves tú Vale, y me quedo Vale Vale, vamos a ir moviendo Los defensas para acá Vale, este movimiento no me parece malo Vamos a mover Al corredor un poquito aquí Hacia la zona centro Por si, sí, por si sí. Deciden venir hacia acá Vamos a dejar... A este que gire solo ¿Me puedo acercar hacia aquí? Vale, vamos a dejarlo aquí Y vamos a acercarnos con esta defensa Aquí y cerramos el muro Que siempre está bien tener uno de defensa más A este no lo puedo mover más, ¿no? no bueno, Este está bien aquí, sí, vale, finalizar el turno Y así por lo menos tenemos una línea fuerte Aguantamos y ya a ver qué pasa Vale, este mientras vaya pulando por ahí no nos afecte mucho. Vale. Ay. Dios. Está feo, eh. Oh. Vale. O sea, es un blitz que tiene sentido. Vale. Aguanta, chicos. Venga, aguantamos. Aguantamos, seguimos. Resistimos. Que hay que quedarse ahí en línea, hay que ser fuertes. Uff, bonitos, poquito pochos. Dios, a dónde vas? Eh, omitir. Vale. Es que no sé a quién le está pasando. <risa> Madre mía, con el lanzabombas, tú. Y ahora le hará el pase. Este... Es que se me cuela por aquí, ¿eh? Vale. Levántate. Ahora tú, levántate y... Entra aquí. Vale, eso está bien. Ahora tú, aquí. Ah, un dado. Mamma mía. Vale. Vale Y me quedo, sí Vale, ahora con el defensa aquí Vale, a tres dados Vale, muy bien Aquí Y lo sigo Toma ahí Podemos enturtir lesionar a alguien Sería un detalle Ahora lo digo y pasa Vale, el balón Vale, yo tengo bloqueo y ellos no Nice No ¿Por qué? Vale, este hombrecillo corre peligro aquí Lo podemos sacar 67% Vale Bien, se salvó Ahora bien Vale, voy a ir a apoyarle Y a este lo podemos colocar aquí vale 50% de regate está bien no cae perfecto y tenemos el balón apañado ahí agarradito vale finalizamos turno Hostia, es que se están están siendo está siendo una primera parte muy agónica eh o sea hemos tenido los dos lesionados ya de los de los mata en dos jugadas muy tempranas, o sea, estamos turno 5, no había pasado ni la mitad de la primera parte. Es una locura. Y ya nos hemos quedado en inferioridad numérica. Ellos tienen un montón de cambios y solo tienen, por ejemplo, un, un. Un aturdido. Es que mira nuestra enfermería y tenemos dos aturdidos. Que son los troll, ¿sabes? Vale, un empujón del troll. Ok. Aquí es que está feo. Vale, escurridizo. Porque no tenemos... ¡Buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah! Verás, verás, verás, verás. Como nos mete una bomba de estas, lo flipamos. Uh, ¡Qué raro! Ha caído muy feo. Vale. ¿Cómo, nos... ¿Cómo lo vamos a mover ahora? Ok, quiero dejar libre el corredor. De aquí a aquí está bien porque... Bueno, empujo... Vale, sí, no está mal. Vale Vale, empujo este defensa Y lo coloco aquí Vale, está bien Y... Me voy a quedar Vale Toma ahí Reventado Venga, va Aturdido Está bien Lástima. Vale, vamos a regalarnos un placaje aquí Dos dados en este goblin Ambos caen Pero yo tengo bloqueo Vale ¡Bien, cao! Vale, vale, vale. Bueno, vamos sacando gente del campo, está bien. Vale. Vale. Lo levantamos y nos asomamos aquí un poquito, chico. Vale. Ok, ahora puedo liberar este. Venir aquí. Y placar aquí. Sí, sí. Vale, estupendo. Uh, me jugo una esquiva que ni había visto ¿Qué tenemos? Movilizar, vale Vamos a sacarlo al menos de la zona Vale, y me quedo Ah, bueno, no, mejor lo sigo Tiene sentido Y así voy formando más o menos la, la caja Vale, eso va a ser importante No, este mejor aquí Empujo, vale Vale aquí y le sigo. Vale. Aquí. Vale. Y aquí, vale, he pegado la banda y me quedo. Vale. Y ahora. Es que estoy por pillar el balón y ponerme aquí. Ponerme aquí. Bien, jefe, bien, bien, bien, bien. Vale, ahora con este corredor podemos llegar hasta aquí. Uh, y hasta aquí. Vale, me gusta, sin jugarnos ninguna esquiva. Porque el está tonto. Bien. Oh, y eso nos ayuda también a poder acercarnos con este defensor. No, ahí no lo vamos a poner. Ahí tampoco. Es que me molesta mucho este... Este, de ese. Vale, vamos a ponerlo aquí. Por si el troll despierta, que por lo me menos nos pille cerca de la de la jugada. Que no estemos tan, tan, tan, tan para atrás. Vale, vale, vale, perfecto. Finalizamos turno. Estamos bien así. Vale, ya tenemos el balón. Estamos bien puestos. O sea, es que aquí tiré tres. Estos son tres, tres, tres. Son menos tres. Es una barbaridad. Son tres zonas de defensa. Vale. Vale. Pero qué barbaridad es esa. Aturdido. Es súper preocupante lo de la caja, ¿eh? Pero súper preocupante. Menos mal que tengo aquí el otro corredor y puedo abrir camino. Vale. No, ese lo levantaré luego Puedes llegar hasta aquí? ¿Y placar esto? Ay, no, no, no, no Vale, vamos simplemente a movernos Y nos colocamos aquí Y apoyamos ahora con el placaje Este señor se va a poder mover mucho Vale, vamos a colocarlo aquí Sí, está bien Es que está haciendo una... Bueno Una masacre Venga, vamos a lesionar al pogo, por favor Ambos caen Vale, ambos caen Yo tengo bloqueo, él no Vale, nada del otro mundo tampoco Vale No he gastado No llega ninguno Vale ¿Qué vamos a hacer primero? se si hace falta, sí Vale Esquiva la madre que lo parió Y le sigo, sí Vale. Ok. Pillamos balón. Sí. Y nos colocamos. ¿Dónde nos vamos a colocar? Aquí. Porque este defensa puede acudir hasta aquí. Vale. Y rodeamos al pogo. Estos tienen movimiento hasta allí. Mmm. Ah, vale. Pero ahora puedo mover este. ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué no he podido coger con este? ¿No, no, no, ¿No me ha dejado hacer una segunda tirada porque ya ha usado manos seguras? Eso la verdad es que no lo sé. A ver, quiero revisarlo. Líder. Oh, me deja este enano aquí. Este enano aquí. Este enano aquí. Este aquí sin levantar. Era complicado. Dios. Bien. Bien, bien, bien, bien, bien. Realmente estoy Oye, ¡Qué nervios, qué tensión Tú, Tengo que marcar el touchdown he, he de llegar, o sea, es un deber Vale, un pelacaje Buah No, por Dios Uf, vale Que no, estate quieto con las bombitas, tú Falló Vale Vale, estamos. Ok. Eh, tú, revienta a este. Pero reviéntalo. Hazlo papilla. ¿En serio? Ah, pues nada, ambos caen. Venga, aturdido. Es un avance. Champion. Líder profesional... Venga. Oh, ¿Qué te pasa, chico? No te puedo creer. No te puedo creer. Ay. Madre mía. No sé ni dónde meterme. Madre mía, mi nuevo partido, tú. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Vale Madre mía, madre mía Vale A ver, bueno, relax Que ni se le ocurra coger la bola Machacando. ¿Vale? Que nos caiga las manos, por favor ¡No! ¡Ay! No, a ver, da igual el turno que sea Porque no vamos a poder llegar a por el touchdown No llega nadie, ¿no? No llega nadie Oh, llega este blitzer A ver Fantasía enana... Vale. Vale, bueno, lo empujo y lo sigo. Seguir, vale. Y así dejo el juego aquí. Fantasía enana número... Bueno, número ninguno aún. Tengo que... Venir aquí. Coger la bola. Hacerle una entrega a este señor. Y que este señor haga el touchdown. Con un equipo de enanos. No me fío yo ni de mis probabilidades de que esto salga bien. Vale, lo primero que vamos a hacer es esto. Me parece correcto. On, Ambos caen. Vale. Vale. Ok. Ahora la jugada es... Vale, vamos a apartar a este señor de aquí, ¿sí? Para dejar pasillo por aquí, ¿vale? A este señor lo vamos a apartar de aquí también, ¿vale? Para dejar pasillo aquí. Bien, ahora tenemos que venir aquí, recoger la bola, acercarnos aquí... Y hacer un... Ahí. Vale, vamos a hacer eso. ¡Tu padre, manos de mantequilla! ¿Qué te pasa? Tenía que haber cogido el otro receptor, mira lo que te digo. Uah. Y ahora una, una segunda parte en la que ellos tienen todo el equipo disponible. O sea, ellos juegan con 11. nosotros jugamos con solo uno menos porque tenemos un reserva. Uah. Vale, han expulsado al fanático vale ¿Se ha quedado el jugador estrella? Vale, se ha quedado el, el fanático. Madre mía, peor. Madre mía. Vale, es que tenemos un montón de huecos, pero un montón. Vale, vamos a intercambiar estos dos por lo menos... Vamos a dejar este aquí en la zona centro Y ya vemos dónde lo ubicamos Pero es eso O sea, ellos están, tienen a todo el mundo listo Y nosotros, pues no tanto Vale Validamos configuración Y podemos apartarnos del centro Creo que sí, ¿no? Pues a pesar de dejar este boquete Me lo voy a quedar y dejo aislado el fanático y ya que sea aquí puedo sí vale vamos a dejar un poco de hueco y dejamos el fanático ahí aislado y ya que cada uno haga lo que quiera vale patea él tiene una repetición tirada esta vale vale se nos, se nos ha quedado decente bastante decente de hecho podemos empujar aquí no es que tenemos que venir ahora aquí con esto a ver Vale, Zarklund, coge el balón, por tu padre ¡Oh! Vale Ahora, ¿cómo gestionamos esto? Vale, vamos a alejarnos, vamos a abrirnos aquí Sí, vale, vamos a escorarnos hacia este lado Vamos a montar ya la caja Teniendo en cuenta que no tienen. Que no tienen ellos. Ah, no, no, no, no, no. No llego aquí. Fuck. Pues me interesaría poder cubrir ese rinconcito de ahí. Pero no vamos a poder. Vale. Y ahora menos. Acabo de reventarme la estrategia. <risa> Básicamente porque no puedo hacer ya la caja y se me van a colar y me van a aplacar al destello. Al o sea, porque se mete por aquí. Porque se mete por aquí y entran directamente a por el balón. Dios, ¿qué me pasa? Estamos muy mal, ¿eh? Vale, no, movilízate aquí... Por apoyar un poquito, pero... Vamos, tenemos un agujero curioso. ¿Es capaz de salir 50%? ¿Nos jugamos la segunda tirada? Vale, me te lo compro. Y tú aquí, punta de lanza... No, son muchas. Son muchas. Vale, vamos a meter este aquí detrás también. 50% de regalo. Me pilló, segunda tirada... Sí... A ver si podemos sacarlo. Vale, bueno, está bien, está bien, está bien, está bien. Vale. Vamos a acercarnos un poco más. Sí, vale. Vamos a cerrar aquí un poquito. Aunque sea retrasar el defensa, por lo menos tapamos que no hagan, que no nos entren directamente desde el otro lado. Vale, prefiero que me colapsen aquí y yo ir empujando y ya ahí lo gestionamos. Pero madre mía, qué primera parte más agónica, y el partido no ha acabado, eh. O sea, esperar. Relajación, tranquilidad, jugamos a lo que nos gusta. Opa Uff, vale. Uff, vale. Bien, bien, allí. Cuanto más lejos mejor. No hemos lesionado a nadie aún. ¿Ellos nos han lesionado dos? Es tener suerte con los dados, al fin y al cabo, el lesionar la peña, pero es que cuántos cuánto de armadura tengo yo. 8 de armadura, eh O sea, es un montón Teniendo en cuenta Los Goblins tienen 7 Au Buah, vale Vale, bueno, estamos bien, estamos bien Cuidado Estúpido Dios Vale, lo sacó Bueno, claro, con el apoyo del fanático También te contaré Vale Vale, estamos bien Solo ha habido dos placajes Mm, mm, mm. Vale, este defensa Aquí puede llegar Vale, es buen sitio Vamos a tener solo este placaje Porque este me lo voy a quitar de encima Vengo directo Vale, a dos o más Bueno, a dos o más, a dos dados Vale Y lo vamos a dejar en el centro y vamos a avanzar A ah, tu casa Bien, bien, antes hablamos, antes pasa Bien, bien, bien, bien Vale Perfecto, así me gusta Vale, podemos ubicar esta defensa cerquita Vale, aquí, esto está bien Ok, podemos meter eh, Vale, vamos a meter este corredor aquí Vale, es un, no, no es mal cierre de caja Vamos a cerrar aquí Tenemos estas tres puntas por detrás No creo que nos vayan a llegar Vale, levántate Eso es Y aquí qué tal A dos Tres, suponemos que es cuatro Es que si meto un defensa más ¿Debe gastar el Blitz? Sí no, es que este blitzer aquí es muy importante porque estoy tapando que no me vengan. Vale. Vale, voy a ubicarme. Vale, vamos a jugarnos la hondado. Tenemos muchas dobles tiradas. Ué, no da el apoyo. Repetición. Vale, me lo quedo. Ah, tiene un goblin aquí. No lo he visto, tú, por el ángulo de la cámara. Pensaba que era el gorrete del otro. Vale, y me quedo. Por lo menos lo hemos empujado y lo hemos liberado un poquito. Vale, pues va, entonces vamos a cerrar aquí. Sí, vale, vamos a cerrar aquí detrás. Y este Blitzer es el que va a ir acompañando más o menos... ...toda la jugada por la zona de retaguardia de la caja. Vale. Vale. Vale, el fanático por ahí haciendo sus cosas, esperándose su vuelta. Deriva yo este, no lo voy a levantar. O sea, si, si está ocupando tres jugadores para taparme uno, yo perfecto. O sea, sin problema, no me preocupa. Vale, yo avanzando poco a poco, buscando contacto. Al fin y al cabo, a mí es lo que me interesa por ahora, para, para continuar avanzando. Hombre... Lo mejor. ¡Oh, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo. Y los dos trolls tú. ¿Vale? Y quédate quieto. No me sigas. No. Mal. Troll malo. <risa> vale. Vale, vale, vale, vale. Venga a pillarlo. Ah, escurridizo. Vale. Estamos más o menos liberados. Me gusta. Vale, ¿cómo vamos a avanzar ahora? ¿Esto qué tal está? ¿Y esto? Oh. ¿Y esto? No, peor. Vale, a ver. ¿A quién le quiero pegar? ¿Al pogo? Es que este atasco es brutal, ¿eh? Vale, vamos a ubicarnos. Tú aquí. Este es el frontal de la caja, ¿eh? Vale, vale. Vale, dos dados, está bien Nosotros tenemos bloqueo y el no Vale Bien, aturdido, vale, venga Vamos, daditos Aquí, vale Aquí, la caja Es que solo avanzar una me supone... No quiero entrar. Bueno, es que si ya estoy en... Uy, qué Ah, pase. No, no, no, no, no, no, no. Vale, si ya estoy en contacto aquí, ¿qué más me da estarlo ya? Vale. Vale, voy a... Me coloco con este aquí. Vale. El blitzer este lo voy a sacar y lo voy a meter aquí. Vale. Y sí que tengo la, for la caja formada. Bueno, tengo cinco en la caja. Este lo vamos a sacar de aquí. ¿Puedes un 50% de regate? Me la juego Nos vale la pena. Bien. Vale. Y ahora aquí vamos a empujar. ¿Nos podemos jugar dos dados? Vamos a jugar nuestros dados. Tenemos cuatro segundas tiradas aún. Vale. Repetimos... Bien, perfecto. Vale, te voy a poner para allá. Eh, aléjate. Atrás, Satanás. Vale. Y, y, y, y, Vale, esta defensa vamos a venir. Vamos a hacer que cierre aquí. Exacto. No lo quiero meter aquí. Bueno... Es que si meterlo aquí implica jugarse dos dados otra vez y.. No, no, no, no. Por este turno es suficiente. Estamos bien montados. En nuestro sitio. Vale, ahora que has venido voy a tener un placaje. Bueno, ahora no sé cómo va a estar. Vale, y aquí el fanático volviéndose loco. Bien, bien, bien. Uf, qué bueno. O sea, es perfecto que esté tan lejos. Es que en la anterior le ha salido todo tan bien, en la anterior parte. Estaba bien colocado. Eh... Oh. ¡Ey! No había saltado, realmente estúpido. Hostia. ¡Aguanta, campeón! Confío en ti. Bien. Vale. Vale, ya ha gastado ya el Blitz. Vale. Vale, estamos bien Uh, pues qué oh, qué manía con el escurridizo, tú Ahora puede ser muy buen momento Para apretar aquí, ¿eh? Vale, arriba Levantarse, vale Ahora con el blitzito a las defensas Estos, vale, dos dados Vale, bueno Oye, nos lo alejamos ¿Dónde lo vamos a querer poner? Allí, vale Que no tenemos contacto con él Y no está cerca nadie Vale, perfecto Tú te quedas aquí Vale, ahora ¿Qué más queremos? ¿Dónde vamos a usar el Blitz? Aquí para abrir camino ya Vale, no me parece mal No me parece nada, nada mal Pues Vale Este movimiento es estúpido Vale. Ay, oh, escurridizo. Bueno, esquiva. Vale, lo plantamos aquí para tirarlo fuera en el siguiente turno. Sí. Vale. Ahora bien. ¿Cómo vamos a cerrar la caja? Este se va a levantar. Esta defensa puede llegar hasta aquí? Sí. Vale, está bien. Es buen movimiento. Vale, nosotros vamos a plantarnos. Aquí está bien. Vale, con el corredor. Vamos a llegar... Ok, con nuestro corredor aquí. Perfecto. Con esta defensa vamos a cerrar aquí detrás. Y apoyamos. Que se que se ayuden mutuamente. Aquí podemos llegar. Vale, por montarla, Por continuar con el, el muro. En, en verdad, haber metido esta defensa por aquí, a lo mejor, hubiera estado mejor. Vale, no pasa nada. Turno 12. Sí, yo creo que nos da... Tenemos ya... O sea, está bastante apañado para poder meter el, el Taz. Aún ya veremos cómo cae. que está en el suelo? ¡Joder! ¡Qué necesidad! Sí, ahora dime que lo vas a pisotear. Vale, digo, oye. Vale, este lo tiramos a la calle. Vale Vale, está a ver, está cerrando Pero aunque tardemos un turno más No creo que nos vayan a parar el avance Ambos caen Qué lástima oh, Los dos aturdidos Cabeza dura Oh, se hubiera muerto tú si hubiera muerto hubiera quedado caos. Vale, turnover. Vale. Ok, ¿cómo desatascamos esto? Tú aquí. Vale, a tres lados. Perfecto. Vale, él no tiene. Él no tiene bloqueo. Vale, está bien. Ahora. Vale, esto aquí. Vale, perfecto. Vale, aquí y vamos a moverte, sí. Toma ahí. Venga, hay que aturdir a la gente. Vale, ahora... ¿Cómo desatascamos? Vamos a tener dos turnos para ello. Vale, vamos a movernos aquí para apoyar. Ok. A ti. Te voy a empujar de esta forma. Vale. Bien. Bien, bien, bien con el golpe poderoso, qué rabia. Estamos descargando ya ahí. Venga, vamos. Potente, fuerte, duro. Blitz. Venga, a por ellos. Me la juego, da igual. Tenemos segunda tirada. Vale. Ah, oh, escurridizo. Oh, tenemos placaje. Vale, y no cuenta. ¡Toma ahí! ¿Aturdido? Bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien aturdido, bien aturdido, bien aturdido. Vale, ahora vamos a meternos aquí, porque este va a estar aturdido el próximo turno también. Ok, el Blitz se lo vamos a movilizar aquí para dar un poquito de cañita a este Rest in Peace. Vale, vamos a ubicarnos aquí, estamos lejos del troll, cuando se levante tenemos el apoyo de toda la gente aquí, por aquí no se puede colar nadie, ni de milagro. Vale, venga. Uf, bueno, puede venir aquí. Sí, a, lo, a ver. Se ha quedado un poco comprometido. Todo se ha dicho, pero... Vale. Dios... Es que es súper poderoso el troll andando, eh. pero una pasada. Vale, vale, vale, vale, vale, vale. Realmente estúpido, solitario. Bien. Uf. Hubiera sido un, po un poquito, un poquito masacre. Vale, nada. Y yo creo que en el próximo turno somos capaces de acabar la jugada. Vale, voy a sacar a este... Vale, vale, muy bien. Que si lo muevo para acá, vale, soy capaz de dejar o salir del alcance del troll. Dios, ¡Oh, no he tomado del poco. <ríe> vale. Vale, mejor este de aquí. Vale, perfecto. Vale, y vamos a seguir. Toma ahí. Venga. ¿Qué más? Bueno, ¿qué más no? Va, vale, vamos a salir. ¿Hasta dónde llegamos? Bueno, no lo podemos ver. Vale, vamos a movernos con este. Vale, vamos a dejar este aquí en corto. Que no tengo que correr mucho. Este también aquí en corto. Vale. El blitzer llega hasta aquí. Ah, Podemos continuar. Vale, bueno, un pasito para adelante. Está bien, está bien, blitzer está aquí Perfecto Vale, el balón aquí en medio Vale, maravilloso Maravilloso Ahora, el blitzer aquí Por acabar de cerrar Y ahora vamos a levantar el corredor Vale, vamos a marcharnos Me da, me da igual tirarlo o no Me voy, simplemente Vale, este hombrecillo, bueno, lo ponemos de pie y nos acercamos a la jugada, pero no vamos a tener mucho más que ver. Aquí que nota. Aquí mejor, creo yo. Vale, vamos a aplacar aquí, ya está. El que tenemos a mano, perfecto. Aquí, bien lejos de todo. Y nos quedamos. ¡Toma ahí! Vale, vale nada, perfecto Finalizar turno Y ya está, ya podemos ir acabando Uf. Respiramos aliviados Madre mía, qué primera Lo he pasado mal, eh O sea, ha sido una primera parte agónica, ¿no? Lo siguiente Ver esas bombas del bombardero Ver el... Las lesiones de los matatrolls Y además veía que no era capaz de... De ubicarme bien en defensa Hombre, ya cuando entra el trapo Cuando entra el trapo, sí Ya estamos bien y le hemos dado la vuelta A la situación y ya teníamos que coger El balón nosotros y acabar, de hecho, podríamos haber marcado un touchdown en la primera parte y hemos fallado Tres o más recepciones eh, O sea, en verdad es De locos, bien Ahí, al tobillo Cambio de posesión, vale Turno 15 Dos datos. Venga, vale Hay que aprovechar, hay que aprovechar Esto no se puede desaprovechar. me quedo Toma Bien yeah. Venganza, no tiene otra palabra Maravilloso Uy, sube de nivel uh, uh, uh, uh. Aquí, ¿se puede? Vale, dos vale, vale, vale, vale, vale Al poco Y seguimos y nos alejamos de estos dos es que como está muy alto, al poco no le queda bien. Bueno, aturdido, aturdido. Venga, venga, venga, venga, venga, venga. A ver aquí qué tal. Vale, nada, simplemente lo desplazamos. Y ya está. Vale, nada, y sin tonterías. Vamos a hacer el touchdown. Turno 15, acabamos. Y listo. Bien, yeah. y encima sube de nivel maravilloso. Uf. ¡Qué agonía de partido, en serio! Vale, tres lesionados. Este vuelve. Bien, y aquí los dos matatrols. Es que qué dolor. ¡Qué dolor! Vale, y impulsan al fanático. Perfecto, ahora ellos tienen un hueco brutal. Estamos en ataque. ¿Qué hacen un aquí? ¿Por qué razón? Estando en ataque, faltan aquí los dos matatrols. Y entiendo que es el de reserva. Oh, uh, Encima me sube... Uh, uh. Eh, eh... Eh... Eh... Vale, vamos a hacer así, tres líneas Ahí, para poder contestarle al troll un poquito ¿Defendemos nosotros? Vale, ok, no pasa nada, vamos a dejarlo así ¡Hola! Me tira ahí a todo el mundo en uh, la zona central, Vale, Motín. Los resultados entre dos jugadores rivales generan violencia involucrando al resto de jugadores. Ambos equipos pierden un turno. ¡Oh! Uh, perfecto. Ya hemos acabado. Vale, mejor. Mejor que mejor. Bueno, a mí en verdad me viene mal. Porque, o sea, me pega en las leches y yo no puedo contestarle. Uh, ahí ha saltado un diente, ¿eh? <risa> Vale, fin de partido. Bien jugado. Madre mía, qué locura. Qué locura. Vale, la experiencia, la fama, la tesorería, factor fan. Vale. Dos armaduras rotas, tres expulsiones. Once armaduras rotas, un test down. Vale. Está bien. como han ido las estadísticas, Placajes, heridas... El, una, ¿Una herida? No puede ser. Si sí, he tenido dos desesionados, ¿cómo va a causar solo una herida? No tiene mucho sentido, pero bueno. ¿Vale? Vale, nada, perfecto. Equipazo. Ok. Vale, jugamos contra Toxic Champions... Moradores del inframundo. Flipa. Este es un combo de Scavens. ¿Qué es eso? What Una segunda cabeza, ¿no? Esto será una mutación de segunda cabeza, pero qué fea queda en el Goblin, tú. Bueno, son Goblins, Scavens y Trolls. Pinta durillo este partido. No sé cómo lo vamos a tener. Habrá que ver en su momento. Vale, vamos a subir nosotros nuestras. Qué guapo con los estandartes, ¿eh? del patrocinador. Vale. Vale, hay que subir un barba larga. Perfecto, es su primera subida de nivel. Vale, tiramos el lado. A ver qué sale. 4 y 4. Una habilidad doble. Mm, no, es que estamos igual O sea, para qué quiero un balpa larga con eh, Vamos a ponerle defensa Y ya está, por tener Por tener jugada, o sea Una base estándar Y ya luego derivaremos en lo que haga falta Pero bueno, poco a poco Por lo menos tenemos ya un sustituto O sea, es un sustituto decente Vale, Zarklon, ¿qué te vamos a poner a ti hijo mío Tira al lado Un 4 y un 2 Nada Manos seguras, pase. Nervios de acero. ¿Pasar a atrapar o interceptar el bueno, balón? No. Es que esto, todo esto es eh, relacionado al pase. Lanzamiento seguro. No. A ver, ¿qué podemos coger? Jugador traicionero. Placaje. Los rivales que estén en las zonas de placas de este jugador no pueden usar su habilidad de esquivar. Eh. No. A lo mejor este. No me parece mal. Vale, vamos a sacar devolución de saque. Que por lo menos me puedo ubicar en la casilla que toque para recibir el balón. Vale, me parece correcto. Vamos a meterle devolución de saque de mejora sí vale que tengo atrapar manos seguras vale está bien está bien o sea es bastante bastante decente vale y ya tenemos a todo el mundo subido perfecto pues nada perfecto pues nada eso ha sí sido todo por hoy Espero que os haya gustado este domingo, que hayáis disfrutado con nosotros este domingo de Blood Bowl. Recordad, el próximo domingo jugamos contra los moradores del inframundo, Toxic Champions. Veremos qué tal se da. Avanzamos. Bueno, vamos a ver, a ver la Copa Caos cómo está la agenda. Bueno, vamos cerrando equipitos, vamos cerrando equipitos. Estos son los cuartos. Veremos qué tal se da. Importante deciros que si habéis llegado hasta aquí... Esta semana tenemos vídeo importante de noticiero de Blood Bowl, Así que estad atentos al canal. Aparte de eso, lo de siempre. Seguidnos en Twitter los dos, tanto el Kevin como a mí, que van a estar los dos en de la descripción. ¿Vale? Que comentamos un poquito de todo. También, seguidnos en Twitch. Hacemos streaming normalmente todos los miércoles, sobre las 7, 7 y media aprendemos directo. Y estamos ahí, charlamos un poquito con vosotros y luego jugamos a lo que sea. Por último, suscribiros a este canal de YouTube.